a los haitianos que usen medios pacíficos para resolver crisis intentaron matar a Moa Juvenal o a Juvenal Boas entonces eh, pusieron a un juez de manera interina y esa situación cada vez que tiene problemas no es reforzar la frontera es nosotros cambiar las reglas yo voy a darle un consejo ahí a Luis Abinader y a este gobierno pueden venir aquí señor director, Fíjese, presidente Luis Abinagadero, usted criticó, hasta propuso la creación de un muro cuando usted estaba en campaña para acabar con el problema de la migración haitiana que ahora es una carga económica insostenible porque hay un negocio y se está provocando, no es una invasión como la gente cree, con fusiles, machetes y, y ese tipo, de, hay un creguero de animales que cree que va a ser así. No, no es por el vientre. Una dominicana pare dos hijos en promedio, la haitiana pare cinco. como ocurrió? Y se ha convertido en un negocio, la aquí a París. Como pasa con los dominicanos, que pues se van a los Estados Unidos, a Italia, a Europa. Pero ya hay reglas. Y si usted no hace un tiempo, usted no cumple con sus reglas, es para afuera que usted va. La República Dominicana, le exigimos a los venezolanos, a los colombianos, a los chinos, a los japoneses, a los croatas, a los rusos, de todo para poder establecer un estatus legal aquí. Los da la gana. Y eso usted no lo va a resolver hablando de que la mano de obra haitiana hay que comenzar a deportar, no, no hay que poner reglas claras. Cuando usted le diga, para que un ciudadano haitiano y si eso te acaba el trasiego, y hago el muro y le pongo minas, y le pongo electricidad, y le pongo militar, y el que cruce por ahí muerto, porque también hay que defenderse como se pueda. Usted y es decir, el haitiano que no llegue a este país con un acta de nacimiento y una cédula de su país, no puede entrar por ninguna vía Los haitianos que van a trabajar en el corte de caña que existe todavía, en condiciones deplorables, sin importar que los vecinos sean los dueños de las más grandes plantaciones de caña y los ingenios más importantes, El que vino a esa actividad, un contrato temporal mientras dure la zafra. termina el contrato para su país. Y que usted establezca la ley de migración y la haga cumplir. Porque obviamente ahora el 80-20 no lo podrán cumplir. porque no va a poder cumplir el 80-20? Porque el 80% de la mano de obra a nivel agrícola, en materia de construcción y en todas partes haitianas de este país. Pero los culpables no son los haitianos, porque los haitianos van por donde la, la situación se les permita. Los culpables, primero el gobierno que los trae y tiene abierta la frontera como un negocio. Por esa frontera cruza de todo, menos ajo. Ustedes no han visto que lo único que agarran son cargamentos de ajo ilegal. Un relajo. Se entra droga, armas, tráfico, humano, de todo. Por, ese, por esa frontera. Es un asunto. De usted establecer reglas claras, migratorias, comerciales. Usted no cumple con la... Bueno, porque Haití vive de República Dominicana. El 80% de las remesas que reciben los haitianos, de los, de los haitianos que están en la República Dominicana. El 80% del comercio haitiano de los productos dominicanos. Entonces, usted tiene que poner reglas claras. No, pero son los haitianos que nos prohíben entrar del pollo, del huevo. Porque las autoridades rancias, corruptas y criminales tienen a un pueblo bruto, analfabeto, pobre, que lo que cree en budú y en gallina y en sangre y en ritos satánicos lo tiene una, una clase elitista. Que saben que los haitianos que van a las universidades han estudiado siempre fuera del país, y saben cuatro o cinco idiomas. Y que la mayor parte de esa gente es la que mantiene esa nación así. Y la mayor parte de esa gente estudia en Harvard, en Oxford, pero va a su país para mantener el estatus quo de pobreza, porque se alimentan del saqueo constante de esa nación. Pero si usted no se pone los pantalones y le admiten eso que yo comenté en el Tribunal Constitucional, usted va a tener ahí una situación muy peligrosa que se le pudiera estar escapando de las manos. Pero no hay voluntad política porque los políticos nuestros que llegan ahí van al mismo negocio de la corrupción, desgraciadamente. Así que, presidente, yo le exhorto para recibir esta llamadita que usted comience a tomar medidas. Que se pongan los pantalones. Y como usted nada más quiere cuatro años, haga lo que tenga que hacer y váyase con la frente en alto. Y no que su propia gente lo tome, que le están por dar un golpe de Estado. Dígame. Dígame. Sí, dígame, adelante. agarran el ajo. Y los que vienen con bajo no lo pueden agarrar. No con mal olor, no con bajo. A lo mejor te me entiende. Ah, bueno. ah, pues entonces, si ¿sí tiene que, que hablar a los dominicanos, no Bien, lamentablemente es así, señor presidente. Y usted se va a provocar un golpe de Estado, que se lo harán después, sabrán Dios cómo. Y desde dónde vendrá. Ya mientras tanto, su propia base, su partido y su gente, está boicoteando con usted, porque usted está gobernado sin oposición. El pere de la oposición tiene tantos problemas de corrupción y tantos problemas internos para tratar de reorganizar ese descalabro que surgió, que no está haciendo la oposición? Leonel Fernández no es oposición con el fútbol y los aliados. ¿Quién le está haciendo oposición? Aprovecha ahora que no tiene oposición y que la oposición se le están haciendo desde adentro porque ya hay gente que está promoviendo su reelección. Y haga, resuelve el problema haitiano, entre en el problema de la corrupción, pregunte a la procuradora, ¿cómo va? Que el presidente no interviene. Mentira, usted que la nombró ahí. Vamos a ver, mire Germán Brito, qué pasa, bella Berenice Reynoso, la puse de relajo ahí para hacer escándalo mediático como con el PLD y la misma vaina de los expedientes que no termina con una sentencia condenatoria y el mismo show mediático y se pasan cuatro años haciendo denuncias tremenditas y no pasa nada.